Buenas tardes. Eh, gracias por estar acompañándonos en este bloque. En esta tarde vamos a estar con un invitado muy especial que nos va a dar algunas líneas para pensar, para pensarnos, para conocer otras experiencias de otros contextos culturales que tienen que ver con una problemática que tenemos claramente en, en, en el mercado local, en el sector local y regional, que tiene que ver con el mercado y con el coleccionismo. Así que en breve vamos a estar conversando con Pau Elder, eh, que nos acompaña esta tarde sigan todavía pendientes de lo que sigue sucediendo en otras actividades del festival, que, como saben, la temática tiene que ver con pensar paisajes más allá de un marco, así que en este caso me parece que es una buena manera de, de conocer desde otro lugar eh, particular, muy específico, temáticas que hacen al desarrollo de la, de la cultura digital. Estamos junto con Pau Wilder, eh, que es comisario, investigador, experto en arte digital y mercado del arte, eh, que va a estar presentando un análisis del panorama actual del mercado del arte contemporáneo Va a estar acompañándonos con una serie de claves acerca del coleccionismo de arte digital en base a los contenidos de un libro recientemente publicado, You can be a wealthy cash strapped art collector in the digital age, que tuve la suerte de tenerlo hace muy poquito y es una, una bibliografía fundamental para todos los que nos dedicamos no solo a la gestión, la curaduría, sino también a los que están interesados en entender de qué se trata el coleccionismo en el, en el arte digital. Eh, y en el libro está aborda desde el primer arte algorítmico a los NFT, algo que vamos a estar comentando en muy breve, eh, el arte de los nuevos medios, en este caso plantea oportunidades y retos que los coleccionistas deben conocer. Eh, afirma Pau. Gracias por estar acompañándonos. Bienvenido Pau. Gracias, gracias Cristian. Encantado de estar aquí con vosotros. Eh, bueno, la, me parece fundamental que estés con nosotros en este, en este festival. Momento de pura virtualidad casi en todo lo que nos está pasando, no solo en laboral, eh, sino que también hasta el ocio ahora está pasando a través de pantallas. Así que es un momento interesante eh, y muy pertinente para pensarnos qué es lo que está pasando con los consumos culturales. Y más allá de la capa del entretenimiento o del típico estar mirando tele hasta tarde, qué pasa con eh, la relación que tenía el público con el arte que frecuentemente se le encontraba en museos en galerías y que ahora todo eso se ha transformado. Pasamos ya más de un año teniendo este cambio en la vida social. Entonces, emergen nuevas particularidades de eh, esa nostalgia de lo que era el estar en un museo mirando obras a lo que es ahora estar asistiendo en exhibiciones virtuales y como nos pasa en este caso en el festival, en un festival eh, 100% virtual. Me interesaba comenzar esta charla eh, en relación a de qué se trata el coleccionismo que, en tu libro mencionás, vinculado al arte digital, ¿cuáles son esas características que, que diferencian si es que hubo características del coleccionismo tradicional y nos eh, presenta ahora una característica diferente del de arte digital y cómo circula el arte digital? ¿Cuáles serían para vos estas características del escenario que estamos eh, enfrentando ahora? Bien, bueno, como tú bien dices, el, el cambio que hemos sufrido este año ha, ha cambiado muchas cosas. no Nos ha hecho ver el, la manera de, de vivir y de consumir el arte de otra manera. Yo llevo ya más de 10 años explorando cómo ha ido cambiando el mercado del arte contemporáneo en relación a las tecnologías digitales. Y una de las cosas que he visto es cómo eh, el mercado del arte ha querido mantenerse en esos, formatos que en pintura, escultura, eh, objetos, que son los que ya conocen, los que ya venden las galerías. Lo que han hecho es usar esas tecnologías digitales para expandir. ¿no? Ya desde 2008, con la, eh, la crisis eh, económica mundial hubo, las grandes galerías, los mercados buscar otros clientes y entonces se dieron cuenta pues, que existía internet y que podían eh, vender, eh, llegar a otros colecciones a través de web. También pasaba ya que en las ferias, por ejemplo, muchas obras se vendían pues en una tablet. ¿no? El artista no tenía a mano pues todas toda las obras que quería vender y se acercanista con la imagen digital de, uh, de la pieza que tenía. ¿no? Esto, si lo pensamos un poco extraño, eh, si vemos cómo han cambiado nuestros hábitos de consumo en relación al comercio eléctrico electrónico. ¿no? Eh, yo tendo a comparar lo que está pasando con el mercado del arte eh, hoy en día, sobre todo el mercado del arte online, con eh, lo que ocurre con plataformas como Amazon. ¿no? A, a todos nos gusta ir a una tienda a descubrir cosas, a pasearnos, a ver qué hay, pero cuando ya sabes exactamente qué producto quieres comprar, ya conoces la marca, ya conoces todo, pues vas a una plataforma como Amazon, lo encargas, te lo mandan a casa y ya está. Pues esto mismo está pasando con los coleccionistas. Cuando se trata de un nombre que ya conocen, un artista muy valorado, un artista que ya saben exactamente qué tipo de obra van a obtener y tienen una garantía de, de, de la galería, ¿no? de que saben que es una buena galería, saben que la obra que van a tener es buena, entonces el comercio se puede realizar directamente eh, online. y Entonces ya no hace falta eh, eh, tener la exposición en la galería, no hace falta el stand en la feria, hay muchas otras cosas y eso dinamiza mucho el mercado. Junto a esto eh, está habiendo una nueva generación de coleccionistas más jóvenes que eh, están muy acostumbrados a comprar cosas a través de internet, que están muy atentos a lo que pasa en las redes sociales y que tienen otro, otra manera de coleccionar, que es coleccionar mucho más rápido, no necesariamente coleccionar para siempre, sino que pueden comprar algo y revenderlo dentro de un par de años. Y estos son eh, factores que se están dando ya en el mercado del arte contemporáneo y con eh, piezas como pueden ser pinturas o esculturas. Eh, a raíz del año pasado y con el hecho de tener que ver tanto arte en pantalla, se ha también despertado el mercado hacia los formatos digitales. Porque evidentemente, si uno tiene que ver un arte, eh, arte en una pantalla pues en vez de estar mirando una foto de un cuadro o de una escultura, es mucho más interesante ver un vídeo o una obra digital que ya está creada para esa eh, pantalla. ¿no? Junto a esto también hay que tener en cuenta que han salido plataformas en los últimos años que nos ofrecen eh, una pantalla ya como un cuadro digital para que lo colguemos en la pared, que tiene integrado un ordenador, que lo podemos controlar con un smartphone y que nos permite acceder a colecciones de arte digital directamente desde ese dispositivo. ¿no? Entonces, estas son cosas que están cambiando cómo se está coleccionando el arte hoy en día y en particular están dando más atención al arte digital. Gracias, Pau, por, la, por el panorama. Es interesante entender eh, las dinámicas que estaban pasando en los últimos años y también la, los intereses de si es que existe un estereotipo de coleccionista vinculado al arte digital. Eh, me gustaría profundizar un poco en esos antecedentes, cuáles fueron estos hitos que marcaron eh, el desarrollo de lo que hoy por, por eh, estar frente a la pantalla estamos tal vez con la idea de que el arte ahora sí tiene lugar para ser digital, pero antes también lo, uh -huh. lo tenía, también utilizadas de otras maneras con otros formatos eh, y al menos desde el, la región en la que estamos nosotros en Buenos Aires, hay una línea paralela histórica entre el arte que circula en instituciones con los artistas que trabajan con tecnologías. ¿Cuáles fueron uh -huh. para vos las bases de lo que fueron las últimas décadas? Eh, los hitos relevantes que hacen que ahora estemos en este lugar distinto de, del arte eh, con medios. Mm. Bien, es, es muy interesante porque nos podemos remontar eh, a otro boom, el boom de las las.com a finales de los años 90, principios de 2000 para ver otra atención al arte digital como la que estamos viviendo ahora. En aquel momento, pues claro, era nuevamente, igual que nos está pasando ahora, como una atención a un mercado que se estaba desarrollando de manera muy fuerte, que creó un entusiasmo también con todo el tema del milenio, acerca de lo digital, las nuevas tecnologías y en particular Internet. En ese momento, pues, eh, da eh, mucha atención a Internet. El Guggenheim, por ejemplo, empieza una colección de obras de arte en internet, eh, la Tate de, de Londres también empieza a interesarse por el arte internet, el Whitney Museum también eh, se interesará por este, por este medio, entonces hay como una cierta efervescencia que en el caso de los grandes museos, eh, bueno, particularmente de Guggenheim, Tate, se iría un poco desinflando este primer entusiasmo, también a medida que tuvieron problemas de conservación con algunas piezas y, eh, y un poco fue fue dejando de lado. ¿no? Solamente el Whitney Museum, gracias al trabajo de la comisaria Christian Paul, ha mantenido realmente una línea de apoyo al arte, al arte en Internet durante estas últimas décadas. También este principio de 2000 es cuando surgen eh, las galerías, algunas ya estaban funcionando en, en décadas anteriores, pero se intensifica el trabajo de las galerías que se dedican exclusivamente al arte digital, y entonces a través de las galerías es como se potencia principalmente eh, este mercado del arte digital que sigue siendo minoritario. ¿no? Va a seguir siendo minoritario durante mucho tiempo con estas galerías luchando, eh, participando en grandes ferias para introducir a sus artistas, para hacerlos parte del, del mercado del arte contemporáneo, que ha sido la gran eh, digamos, lucha, la gran dificultad, lograr integrarse en el mercado del arte eh, contemporáneo. Y aquí, como hitos, encontramos unos puntos concretos que se dan particularmente en las casas de subasta, ¿no? En 2013, por ejemplo, en medio de una efervescencia de nuevas startups, ¿no?, que empezaban nuevos negocios también dentro del mercado del arte a través de Internet, hubo una, se llamaba eh, Paddle 8, ¿no?, Padel 8, que eh, creó una plataforma para hacer subastas online, ¿no? Entonces el, el, la ventaja de las subastas online es que como no se tenían que transportar las obras ni se tenía que montarlas en una exposición en la casa de subastas ni asegurarlas, etcétera, eh, resulta mucho más dinámico y mucho más barato para la casa de subastas, lo cual permitía eh, experimentar un poco. Entonces esta, esta empresa que trabajaba con la casa de subastas Philips, que era por entonces la tercera más importante después de Christie's y Socebis, lanzó pues como experimento, una serie de subastas de arte digital. Y ese fue un punto también bastante mediático, de bastante interés, en el que un gran público del arte contemporáneo prestó atención a estas obras de, de arte digital. La mayoría se vendieron por precios que podríamos considerar bastante modestos, ¿no? entre 5.000 y eh, 10.000 dólares, eh, para hacer una subasta de una gran casa de, de subastas pues no es, no es una gran cantidad, y sí que ha ayudado a afianzar la carrera de algunos jóvenes artistas, ¿no? como Petra Cortright o Rafael Rosendahl, que empezaron a llamar más la atención también de las galerías y empezaron a adquirir un cierto estatus. Luego, durante el resto de 2010, la cosa quedó bastante... Eh, bueno, sin, sin, grandes, sin grandes hitos, sin grandes, eh, grandes ventas, y en 2018 tenemos otro, otro momento eh, también bastante particular en el que se produce una venta de arte de inteligencia artificial, que fue el, el retrato de Edmond de Bellamy, que era una obra muy parecida a una pintura, pero creada con inteligencia artificial, que se anunció a bombo y platillo como si fuese la primera obra de, de arte con inteligencia artificial. ¿no? Y, y se vendió por unos 150 mil dólares, lo cual también pues, fue como un hito. ¿no? Eso generó un cierto interés que nuevamente se volvió a desvanecer. Y esto nos lleva al momento actual, las ventas que se han producido de NFTs, que han seguido la misma estrategia que usan siempre las, las casas de subastas, que es darle mucha publicidad a algo, venderlo como algo totalmente nuevo y como una oportunidad única para que los coleccionistas adquieran ese tipo de obras. ¿no? Entonces, eso otra vez ha sido una subasta con unos precios millonarios eh, que, pues, bueno, nos han llevado a esta situación en la que hay otra vez un boom. Aunque yo lo que veo es esto, que ese boom ya se está desinflando y siempre son impulsos de estas casas de subastas que tienen un interés más en hacer dinero que no en potenciar el arte digital. Me interesa un poco ese lugar que tienen la, que tienen la difusión o, la, o el anuncio, ¿no? ¿De, de, de qué manera mueven el mercado? o señalen los caminos, eh, y me pensando en este lugar donde el mercado tiene una, unas reglas de juego y la promoción cultural o la promoción de los artistas por otro camino se encuentran y a veces se desencuentran. En esto que mencionabas de esta, este último boom, con esta caída que mencionás sobre los entornos a los NFT, me interesa principalmente para tener una definición clara o al menos concisa, la obra de PAK Píxel gris eh, que vendió a, a más de un millón de dólares. ¿Por qué un píxel gris hoy vale más de un millón de dólares? ¿Cuál sería tu explicación para eso o las condiciones que hacen que suceda este fenómeno? Que tal vez para algunos es un fenómeno y para otros es algo que tal vez se pueda pensar que pueda suceder. Mm. Eh, realmente es una pregunta muy interesante y que me lleva a un, un malentendido que hemos tenido siempre. Eh, todos los que hemos trabajado y los que nos seguimos el arte digital que cuando siempre nos hemos preguntado por qué no se colecciona el arte digital la respuesta se va a buscar en la manera en que el arte está creado o el formato en el que existe ¿no? se piensa que no se quiere coleccionar arte digital porque es digital porque es interactivo porque depende de una máquina etcétera pero ahí yo siempre lo que he visto es que el problema es contextual el arte el problema del arte digital es que partió de los festivales, partió de las academias, a partido de otros entornos que no son los de las grandes eh, galerías, que no son los de los grandes coleccionistas y eso lo ha dejado un poco de lado. Eh, la, la situación de Pac nos, nos, nos demuestra esto muy claro. Cuando una gran eh, casa de subastas, ¿no? en este caso era Socebis, eh, coge a este artista y dice que este pixel eh, vale, bueno, que es una, una obra de arte eh, súper importante, histórica y tal, la gente va y lo compra. ¿no? El, el valor real de eso, de ese píxel, lógicamente nos va a chocar, pero eso es simplemente un juego del mercado. Las subastas funcionan así. Se crea un interés por, por una pieza, y sobre todo en una subasta es un juego de a ver quién puede más. Y ahí las casas de subastas saben cómo incentivar este juego, hacer que los coleccionistas que están interesados por esa pieza vayan compitiendo entre sí y van subiendo el precio de la obra hasta que llega a un nivel que es totalmente fuera de cualquier escala. ¿no? Tanto estas ventas de PAC como las de Vipel eh, eh, salen de cualquier escala que tengamos hasta ahora, de artistas vivos, eh, de los grandes artistas que han hecho grandes ventas, eh, porque estamos en un mercado totalmente inflacionista y totalmente llevado por una, una tendencia. Y esa es la situación en la que estamos en realidad. Y esta, ¿qué, qué sucede después de esta inflación, de este, este mercado, o sea, se, se pierde el valor, pero en realidad la inversión ya se hizo y se ve que hay una tendencia que va cayendo. ¿Cómo es el recupero de este dinero o la inversión en esta propiedad o, o cómo vos que tendría que pensar un coleccionista que, que compra en este momento obra digital a precios inflados? Bueno, lo que yo recomiendo siempre a cualquier coleccionista es que eh, compre, eh, haga una decisión informada. Siempre que uno compra, tiene que saber lo que está comprando. Entonces, si uno compra arte digital, por ejemplo, puede ser PAC, puede ser cualquiera de estos artistas, tiene que ir a ver realmente qué trayectoria tiene este artista, qué tipo de arraigo tiene en el, en el mercado. que Incluso de un mismo artista, comparar otras obras. Porque ahora, por ejemplo, hablaba de Rafael Rosendal y uno puede ir a comprar un NFT de Rafael Rosendal que vale 150 mil dólares, pero es que luego resulta que por 10 mil dólares puedes comprar un sitio web de Rafael Rosendal que son sus obras originales que para mí tienen muchísimo más valor y que son piezas que aunque estén en internet tienen el nombre del coleccionista de manera que uno puede tener su propio nombre inscrito en el código fuente de la obra del artista que está ahí para siempre, que está en internet para que todo el mundo la vea y eso vale 10 veces menos que comprar un, un NFT que no es más que un GIF animado que puede estar muy bien pero que realmente para mí no tiene el, el mismo valor, ¿no? Cuando miremos la obra de este artista en conjunto, veremos que esos sitios web tienen mucha más importancia, mucho más peso en su carrera del que va a tener este NFT. Entonces, ahí lo que hay que hacer es una compra informada, saber uno lo que está comprando. Y a mí lo que el miedo que me da en esta situación es que la gente que ha invertido este dinero en estas piezas y luego estas piezas, eh, previsiblemente, se van a devaluar porque no tienen el peso a nivel artístico, a nivel de la carrera del artista que se supone que tendrían que tener, eh, pueden sentirse eh, lógicamente muy defraudados. La preocupación es que no se defrauden con todo el arte digital, porque no todo el arte digital es igual y por tanto si compras un NFT y no tiene luego el valor que tú esperabas, eso es una circunstancia muy concreta. Incluso otro NFT puede ser mucho más interesante, puede tener mucho más valor, y otras piezas de arte digital que por el hecho de tener el mismo formato no tienen nada que ver con los NFTs. Clarísimo. Y me, me dio una pregunta ya dentro de esta lógica de, de, de los NFT. ¿cómo, ¿Cómo sentís que estás influyendo, el, que ahora tenemos casa de subastas que están generando estas, digamos, continúan su modelo de negocio y sus dinámicas eh, y qué está pasando con el surgimiento de, de muchas plataformas donde hay galerías como o al menos eh, plataformas de NFT comisariadas como se dice curadas y otras que no, qué está pasando con esa atención o si es una atención o es una complementación útil y para vos no. como cómo, qué aconsejarías en términos de por dónde buscar en el caso de como dentro del mercado NFT, por dónde buscar o si... Esas eh, corrientes que surgen dentro de estas plataformas cuando no hay curaduría, sino que son las plataformas donde tenés acceso directo a, a lo que los artistas quieren exhibir y poner en venta, ¿cuáles son los criterios que podríamos tener en el caso de pensar una colección propia, cómo construir una colección con tanta opción cuando tal vez antes teníamos un lugar más notorio de la influencia de las galerías para entender qué se muestra y, bajo, y, y también qué se exhibe donde las exhibiciones tenían ese tipo de lámpara que, que iluminaba un momento del artista o una temática en exhibiciones eh, colectivas. Y ahora que está todo más disperso, pero al mismo tiempo es una ventaja, ¿cuál sería para vos una mirada en torno a esta abundancia de, de obra disponible? Pues mira, ahora mismo tenemos, como bien has dicho, hay plataformas curadas, ¿no? Como puede ser Foundation o Super Rare, que tienen un cierto, uh, más que, igual Foundation tiene un poco más de, de lo que es trabajo con curadores, otras lo único que hacen es poner unos límites para que no se pueda apuntar todo el mundo, pero luego esos límites también se van vulnerando porque a veces se dan invitaciones a los artistas para que lo den a otros artistas. Estos artistas luego venden las invitaciones por Twitter. Entonces, todo eso se pervierte un poco, ¿no? De manera que podemos encontrar muchísimas, muchísimas obras de todo tipo. Eh, algunas, digamos, con más pedigrí o, o con, con, que vienen de un artista con, con una carrera más sólida. Otras de gente pues, que o bien está empezando o también hay oportunistas, ¿no? Hay personas que simplemente están lanzando NFTs a ver qué pasa y a ver si los, si los logran vender. Entonces de nuevo por una parte es importante estar informado, en ese sentido me parecen interesantes eh, iniciativas que surgen de artistas, de curadores y de galeristas como puede ser Feral File, que es una iniciativa del artista eh, norteamericano eh, Casey Reese, que está creando, ha creado esta plataforma que la lanzó en marzo que funciona a base de exposiciones eh, curadas de obras que se venden en formato NFT eh, pero que eh, muchas de ellas pues, se pueden descargar, se pueden eh, conservar de otra manera y el NFT lo que hace es asegurar que uno tiene pues, como un certificado de autenticidad y no se venden a precios eh, locos, ¿no? se venden a precios bastante asequibles ¿no? que pueden rondar los, los 100 dólares habitualmente. Luego otras como Data, que viene ya desde hace unos años vendiendo vídeos videoarte, eh, también están eh, lanzando NFTs y parten de artistas con los que ellos han trabajado, que ellos, a los que ellos han producido obra. Por lo tanto, ahí la provenencia la tenemos muy, mucho más clara y tenemos una línea de trabajo muy concreta. ¿no? Y también Bitforms, una de las galerías que lleva más tiempo trabajando con arte digital, ha lanzado su, también su plataforma vendiendo NFTs de sus propios artistas. ¿no? Entonces, esto nos da un poco más de eh, seguridad de aquello que estamos comprando porque hay como has dicho antes, ¿no? también el paraguas de la galería o de la personalidad que lleva ya trabajando en este entorno y que nos da un poco más de, de seguridad acerca de lo que estamos comprando. Luego, y particularmente para artistas, eh, encuentro que es interesantes plataformas como Iketnunk, que es una plataforma totalmente abierta, pero que eh, tiene varias ventajas. Por un lado... Es una plataforma que usa un blockchain que no es tan contaminante como el blockchain de Ethereum, que es el que usan la mayoría de los mercados de NFT. Tengamos en cuenta que cada vez que se eh, acuña un NFT, eh, se está gastando el equivalente a lo que, de electricidad a lo que gasta una persona en un mes. ¿no? Multipliquemos esto por todas las eh, NFTs que se están acuñando, estamos teniendo un gasto energético realmente muy, muy grave. Eh, pero están habiendo eh, alternativas y, por ejemplo, en iken nunk es una de estas alternativas en las cuales eh, el gasto energético es muy menor, es, es como enviar un tuit. Y eh, también, por consiguiente, los, los precios, los ga el gasto que tiene un artista por crear una obra es muchísimo menor y hay toda una noción de comunidad que es muy interesante. Si uno sigue iken nunk en Twitter, empezar a conocer artistas, puede descubrir... Eh, ir siguiendo a otros artistas, ver lo que hacen, y hay mucha experimentación. Entonces, en ese, en ese ámbito, en esa plataforma en concreto, estoy viendo, pues, desarrollos muy interesantes en los que ya no estamos simplemente en el hecho de vender un JPG o un GIF animado por cientos de miles de dólares, sino obras que algunas se venden por unos cuantos dólares y que son muchísimo más interesantes. Bien, y están Noción de, de interés, me interesa tu mirada curatorial en términos al, al tipo de obras, a las corrientes, si es que hay estéticas, conceptuales En muchos casos uno podría pensar, si vamos a, a un poquito la historia del, del net art, como el carácter tal vez de como de beta tester De los artistas que trabajan con tecnologías, buscando alternativas, buscando una lógica por fuera del uso esperable de, de un medio, de un soporte tecnológico ¿Cuál es ese lugar que, si es que lo hay, o cuáles son las ideas que están eh, dando vueltas entre esta comunidad de artistas que trabajan con NFTs, si es que encontrás algo por ese sentido? Y también en, la, en el aspecto del coleccionista que por ahí tal vez piensa en, en, en tener una serie de imágenes y que armen un, un relato visual, ¿cuáles son esos dos lugares o por dónde pensás que, que hay ideas en, en esas lógicas? Ahí, uh, ahora mismo, como el mercado está muy revuelto y hay mucha gente que está introduciéndose cosas, es difícil identificar un, una estética propia de los NFTs, aunque el hecho de tener que concretar la pieza en, una, en un solo archivo, en un archivo que muchas veces es cuadrado o que tiene un formato más o menos uh, reducido, eh, sí que lleva un trabajo, eh, bueno, principalmente basado en la imagen, lógicamente, veo muchos trabajos de animación 3D, ¿no? Muchos trabajos que buscan efectos visuales porque mal que mal eh, se está compitiendo en el mercado de visual, puramente visual, en el cual van pasando las imágenes, pues cómo llamar la atención en ese sentido. No es que sea tampoco muy diferente de la experiencia de ir a una feria de arte donde también son un montón de imágenes eh, que uno va recibiendo, pero luego hay diferentes formatos, etc. Eh, entonces, por ahí hay una cierta tendencia y ahí lo que yo veo interesante es esto, ¿no? De nuevo, en esta plataforma eh, no veo gente que trabaja ya a nivel conceptual, ¿no? Con NFTs, pues que cogen datos de, de otro lado, NFTs que cambian su precio en función del número de seguidores que tiene el artista o, eh, o que conectan con otra cosa eh, o que son interactivos, entonces por ahí hay un desarrollo que considero muy interesante. Y luego, a nivel de colección, en esta plataforma en concreto, como hay muchos artistas que están coleccionando obras de otros artistas, al final hay una relación como de portafolio en el cual uno muestra tanto lo que hace como lo que colecciona. Y ahí se crean también alianzas, se crean también um, cierta estética en lo que uno escoge ¿no? o en a quién quiere uh, apoyar. Entonces, en ese sentido, también encuentro que los NFTs son muy interesantes en cuanto a que hay mucha inmediatez y que todo lo que uno colecciona, al menos dentro de una misma plataforma, es visible para todos los demás. ¿no? Y, y entonces eso le da un sentido diferente al hecho de coleccionar. Sí. Es, es bien llamativo este lugar que los artistas, eh, como decís, exponen lo que coleccionan también y empiezan a verse como otras lecturas de, de todo lo que, lo que circula. Eh, eso es algo que es, de nuevo, es, es pasaba de otra manera. Eh, ¿Cómo lo ves? vamos a si los artistas que, que trabajaban, que trabajan con medios digitales, ¿tenían ese hábito antes de, de esta tokenización de los bienes de, de coleccionar? ¿O es algo que es facilitado a través de la tecnología y las plataformas que, que están desarrolladas con esas funciones de también mostrar? Como que no, no entiendo si es a través de la funcionalidad el hábito o si es algo que ya pasaba y solo que ahora es visible para todos ver qué es lo que le interesan a los artistas también. Bueno, los artistas que trabajan con, con medios digitales durante décadas siempre han buscado maneras de vender su obra, maneras de, de distribuirla. Eh, ya los primeros artistas pioneros del arte, del net art, como Olia Lialina, pues a finales de los 90 ya crea, usa su web como una galería y vende sus obras, las vende directamente y de hecho la primera obra que, que vende, se la compran otros artistas no y lo que hace es transferir la obra de su servidor, de su web, al, al de los artistas y a partir de ahí se han buscado innumerables maneras de vender las obras como ediciones limitadas o ediciones libres, de descargarlas, eh, cosas que se pueden imprimir, eh, vender cosas en, en USB. O sea, se han buscado todo tipo de, de maneras y ya dentro de lo que es blockchain, ya desde 2014 hay artistas que estaban desarrollando maneras de poder comprar una obra y transferirla por medio de, de un registro en blockchain, de manera que era muy fácil de, uh, de hacer ese intercambio. ¿no? Lo que ha pasado es que el formato NFT lo hace todavía más fácil, porque con la idea del token, pues es mucho más fácil tanto determinar quién lo posee, porque lo tiene dentro de su cartera, como el transferirlo a otra, a otra gente. ¿no? Lo malo de esto es que también ha generado un mercado muy basado en la especulación en que mucha gente compra para luego vender más más caro y buscar de, de esa forma algún tipo de, de beneficio económico claro sí, sí es bueno un poco la lógica de mercado que se mete también claramente sí. en, en esto porque es bueno un mercado básicamente no tiene similitudes con lo que pasa en el mercado en general eh, saliendo un poquito del, de esta temática de los NFT de de blockchain como tecnología que tiene digamos, generó mucha repercusión de cómo entenderla, de que nos viene sonando fuerte, sí tiene que ver con en parte con los precios, en parte con el consumo y el daño que hace al, al mundo, el, la, la validación de por las tecnologías actuales en muchos de los casos. Pero también me interesan otra temática que es muy, que mencionabas antes en torno a esta obra vendida en Sotheby's, que tiene que ver con, por ejemplo, la inteligencia artificial. Eh, pensando un poco en que el, el arte y los medios eh, suele estar vinculado como con esta idea de innovación o de novedad, como si fuese algo que si bien tiene muchas cualidades de, de interés, no por, por ser novedoso es relevante, ¿cuál es el lugar que están teniendo hoy otras tecnologías en, dentro del mercado y dentro de las, del interés de los coleccionistas? como la inteligencia artificial, en alguna manera. Por un lado, el blockchain es una manera de, de democratizar o de intentar tener un, un traqueo de lo que sucede con una serie de operaciones y por el otro, la inteligencia artificial que también es muy cautivante en términos de, de pompa y de llamar la atención de hacia dónde va el, el arte. Es totalmente, para muchos casos, una caja negra donde se dependen de servidores y de procesamiento en ordenadores de, de, de compañías y que también el diseño en muchos algoritmos no están del todo claros para entender qué es lo que generan. Sí. Eh, ¿Cuál es, es el otro lugar de tecnología de las tecnologías que, que también siguen influyendo en la producción de arte? Eh, y para vos, ¿por dónde van esas, o, o qué están haciendo esas tecnologías en relación a cómo influyen a los artistas cuando las tienen en sus manos para crear? Sí. Bueno, ahí lo que es interesante es esto, ¿no? Lo llamamos arte de nuevos medios porque siempre van saliendo nuevos medios tecnológicos y los artistas, en cuanto pueden, pues se meten en ello, aprenden cómo funciona y crean algo con esto, ¿no? Eh, has mencionado el arte de inteligencia artificial. Después de este boom eh, que hubo en el mercado, pues se sigue produciendo eh, arte. Los artistas que yo veo trabajan mucho con la idea esta de la producción hecha por la, por la máquina, ¿no? A veces desde un punto de vista eh, irónico, ¿no? Por ejemplo, el artista italiano Guido Señi ha creado un proyecto de cinco años en el que eh, coge una, un programa de inteligencia artificial que lo graba cuando él está descansando o durmiendo y genera obras a partir de su propio descanso y luego se la vende a un grupo de coleccionistas que estamos pagando cada mes eh, una cuota para apoyarle en este proyecto durante estos cinco años y a cambio una vez al año recibimos una, una pieza. ¿no? Este proyecto en sí, que es bastante irónico, me parece muy, muy interesante de cómo los artistas pues, juegan con la tecnología para encontrar nuevos modos de producción eh, que también hay que decirlo, el mercado en ese sentido sigue muy muy aferrado a las formas más tradicionales, de manera que aunque crees una pieza con inteligencia artificial, al final lo que se va a vender la mayoría de las veces es una impresión digital. Algo que se ha generado a partir de eso, que puede tener el aspecto de un cuadro o de cualquier otra cosa, pero acabamos muy, muy centrados siempre en lo que se vende mayoritariamente son objetos, pueden ser esculturas, una escultura creada en 3D, cualquier cosa, pero un objeto y algún tipo de imagen fijada sobre un soporte. Ya pueden ser pinturas, ya pueden ser, eh, bueno, lo que he dicho, impresiones digitales, etcétera, En menor medida, vídeos o obras basadas en, en pantalla. Pero, sobre todo, estamos muy fijados todavía en el, en el entorno del, del objeto. Yo espero que igual, a, a raíz del NFT y superando el NFT, se aprenda más a valorar el objeto digital y, uh, y lo que supone coleccionar objetos digitales. Eh, y desde tu lugar que tenés un recorrido con exhibiciones en distintos países y con, trabajando con artistas de todos los países, ¿cuáles para vos han sido prácticas eh, saludables o prácticas de un ecosistema, me refiero a términos geográficos como a ciudades o países, que consideras que han sido beneficiosas para este entendimiento de la valoración del arte producido con, con medios? Que a fin de cuentas es, eh, el mercado tiene una punta muy interesante de visibilizar, de... de de alguna manera consensuar, barra, legitimar eh, corrientes o artistas. Eh, pero en muchos contextos también todavía sigue siendo un, una producción de nicho y que no encuentra sostenimiento y autonomía para su propio desarrollo y que depende tal vez de eh, particularidades. Eh, ¿Cuáles para vos han sido algunas, eh, algunas prácticas saludables o cómo podría definirse un, un ecosistema en el que sucedan prácticas de desarrollo? Que no dependan de eh, utilizando eh, como eh, un Messi para ser medio futbolero, eh, que aparece cada tanto y que genera como un boom, pero en realidad, cómo hacer algo que sea sostenible y que sea saludable. Bien, uh, aquí sobre todo me referiré al, al contexto europeo, que es el que he podido trabajar más. El contexto europeo se han dado desde los años 80 los festivales de arte digital que han sido entornos que han apoyado muchísimo el desarrollo de este tipo de, de artes, que también han sido entornos eh, que en ese sentido yo los veo muy sanos en, el, en cuanto que como mucho de este arte sale de la academia, sale de la investigación hay mucho interés por lo que se puede hacer, ¿no? separado del mercado sino por qué, puede, qué se puede hacer, cómo, cómo se puede dar a conocer eh, lo que se está haciendo, qué, qué tipo de colaboraciones se pueden hacer. Entonces yo he visto un ambiente muy colaborativo, muy de interés uh, y eso, con, con, con mucho apoyo a, a este tipo de prácticas. Lo que también ha sido, en cierto modo, un arma de doble filo, porque estos festivales han creado estos entornos, pero al, al final también han sido un poco nichos, que luego les ha costado conectar con el mercado, bueno, no con el mercado, sino con el mundo del arte contemporáneo más amplio, entonces nos encontramos un poco en esa doble situación, que eso también es lo que ha llevado a que siga costando que entre el arte digital en el ámbito del arte contemporáneo, porque uh, viene de, de, de, bueno, de, otro, de otro ámbito. ¿no? Pero sí que eh, en mi experiencia lo que he encontrado también eso muy, muy sano es... Es eso, yo he podido acercarme a artistas de gran nivel porque yo tenía un proyecto y ellos se han fijado si el proyecto les interesaba. Y si el proyecto les, les parecía interesante conceptualmente, eh, podía, traerlos, podía traerlos a una isla como Mallorca, en medio del Mediterráneo, que no es una gran urbe, pero que tiene espacios que están, que están muy bien y como les parecía interesante el proyecto, pues ahí los tenía. Entonces, eso también me ha permitido a mí desarrollar muchas cosas y dar a conocer el arte contemporáneo en los ámbitos en los que he trabajado. Me interesa conocer un poco, una situación hipotética en la que estarías conversando con decisores que tienen que ver con el patrimonio cultural público, con instituciones, museos. ¿Cuáles serían tus puntos de conversación eh, para mirar la producción local, para motivar y tal vez sumar a más eh, decisores en términos de cómo se construye el patrimonio local que involucren trabajos con medios? Eh, ¿Por dónde iría esa hipotética charla? Pues eh, ahí lo importante es crear una, una base ¿no? por un lado es, interés, es importante mmm, por ejemplo eh, generar exposiciones que traigan eh, artistas relevantes que también conecten con el público sabiendo eh, mostrarle por qué este arte de nuevos medios les interesa por qué comunica con cosas que a ellos les importan y eso es una, una de las bases importantes ¿no? que no parezca algo muy oscuro de ciencia y tecnología, que no se entiende lo que es, sino que se explique muy bien que esto conecta con cosas que nos afectan a todos, porque todos vivimos rodeados de tecnología y las cosas que, que pasan en, en sociedad nos afectan. Ese es un punto. A partir de estas exposiciones, de traer a este, a este tipo de expertos, se tendrían que hacer talleres con artistas locales, se tendrían que crear eh, uh, workshops, uh, fab labs, espacios de producción, donde hayan las herramientas para que los artistas puedan aprender a trabajar con estas tecnologías. Hoy en día hay muchísimos eh, eh, recursos, hay software eh, open source, hay eh, todo tipo de um, hardware y maquinaria incluso que se puede construir, que se puede imprimir en 3D, hay muchísimas cosas que se pueden hacer y a partir de crear un laboratorio como este con personas especializadas se puede luego ir generando, ir creando toda esa comunidad de artistas que van a empezar a trabajar con estas tecnologías, a conocerlas, a familiarizarse con ellas y a saber todo lo que pueden hacer, ¿no? porque también hay que tener un cierto inicial conocimiento de la tecnología para saber hasta dónde puedes soñar, qué, qué cosas podrías hacer y luego a partir de ahí, lógicamente, crear pues todo un entorno alrededor de eso, de gente interesada en lo que se vaya creando, eh, en comentarlo en añadirlo también al el, el panorama cultural, eh, local o, o nacional. ¿no? Entonces, eh, es una labor que tiene que tener un compromiso a largo plazo, que tiene que querer eh, poner semillas para que eso construya y para que eso vaya eh, generando. ¿no? Un buen ejemplo de esto es el espacio laboral de arte de Gijón, en Asturias, el norte de España, que se creó de la nada, en un sitio en el que no había nada, se creó un gran espacio, se hicieron grandes exposiciones y de inmediato se creó unos laboratorios de trabajo. Y a lo largo de los años, eh, que ya tiene más de 15 años este espacio, al, ha conseguido que haya en Asturias toda una generación de artistas dedicados al arte digital y que han creado obras eh, de, de gran calado y que han sabido moverse también en los circuitos internacionales. Eh, bueno, es como una clase de gestión cultural, el pueblo tuyo. Eh, te agradezco un montón por, por esto. Eh, ojalá que podamos seguir moviendo y generando lo que decís, como esas semillas en el contexto local. Es, es muy complejo en términos globales lo que nos está pasando. Eh, y, y creo que nos interesa aprovechar esta atención de, de que lo tecnológico está siendo vital para el desarrollo de, de cualquier tarea que estamos realizando y que se pueda empezar a mirar de otra manera en la producción de, del arte regional, que tiene un montón de potencial y que creo que conectando con personas como, como tú y como otros artistas que forman parte del festival, vamos a poder dinamizar un poco esta escena que necesita empujón y sostener eh, a largo plazo, como decís. Eh, mm. Muchísimas gracias, Pau. Y una última cosa quiero decir en ese sentido. Decirle a cualquier coleccionista que tenga, que tenga un poder económico importante, que más vale más que comprar un Damien Hirst que lo tiene todo el mundo, con ese mismo dinero se puede ayudar, se puede potenciar la carrera de 100 artistas locales. Eso tiene muchísimo más valor y a la larga es una aportación mucho más grande que la de tener el, una obra de un artista que, que ya es de sobras conocido y que todo el mundo tiene. Muy buenísima Claudia, Pau.